Entonces vamos a empezar con un saludo del hermano rector, el hermano Muy buenas noches a todos y a todas. Nuevamente, darle la bienvenida a la universidad y decirles que nos sentimos muy honrados de que este observatorio eclesial comience su andadura en la Universidad de Las Aires. es un conversatorio algunas personas no están acostumbradas con este nombre, conversatorio significa que es una conversación es un diálogo es... no un debate, más tendremos dos personas que una es Franz Inkelamer todo el mundo lo conoce, los Antes, no necesita que nos presentamos tal vez no los alumnos de de la universidad. es una, un pensador eh, de origen alemán, filósofo, economista y teólogo, con un, un grande, como, se dice? Una gran un grande percurso, trayecto eh, de, de estudio, de publicaciones, de reflexión. Para ustedes que son de la, de la facultad de administración. Eh, la propuesta de quedarse acá hoy era sobre todo por causa de eso, porque France es uno de los que más habló del fetichismo del, del mercado del, del dinero toda esta uh, economía que neocapitalista que mata eh, que continúa matando entonces puede ser que eh, la persona de France sin embargo eh, después podemos hacer algunas preguntas sobre eso, hoy no va a ser no el tema específico, eh, porque hoy el tema es el pensamiento social del Papa Francisco. Junto con Franz eh, eh, tenemos a Pablo Richard, que es, otro, es otra columna importante de, la, de nuestra reflexión, eh, más en la línea teológica, bíblico, eclesiológica, eh, eh, los dos vienen de la, del DELI, que es el Departamento Económico de Investigación de Sabadilla. Eh, muchos de nosotros lo, lo conocen. Eh, eh, son teólogos de la declaración muy conocidos en toda América Latina, en el mundo entero. Yo los conocí desde, desde Europa. Entonces, eh, bueno, vamos a dar inicio a nuestro conversa, cons, conversatorio. Es porque hoy me llegó la noticia de conservatorio. No es un conservatorio, es un conversatorio. Entonces, también ustedes están viendo la, la, la forma externa: no tiene una, una mesa, no tiene dos sillas. Le decía al hermano que faltaría, que faltaría una un botella de vino ahí para, para, para compartir durante la conversación. Bueno. A ustedes entonces la palabra. Muchas gracias. Tenemos el jefe este de, de, de San Carlos que viene. El ¿eh? eh, este de la isla de Santo Domingo que vino directamente para acá. ¿eh? No sé si tiene otros de fuera. Salvador. De Salvador, mira allá. ¿eh? De, bienvenido a todos y a todas. Okay. Bueno, a mí me da lo mismo. Aunque no, yo prefiero... Pero cuando tú te sientes a la persona aquí, señor... Bueno, yo pensaba como introducir una discusión. Bien, y me, interesa, me ha interesado mucho porque este topo hizo sobre la interpretación de la sociedad y de la economía. Él eh, eh, a un cambio que ha operado y sobre todo en América Latina, pero que ahora va más allá. No. Pero el papá también que Eh, y lo que se puede leer bajo el punto de vista es doctrina social de la iglesia. Y ahí lo primero que uno se da cuenta lo es, pero no tiene mucho que ver con lo que es yo estudié doctrina social con, hasta con el cardinal Boeufo que después era cardinal, ¿no? el cardinal el Münster. era una cosa muy seca pero requía pasión y una pasión que se presenta enseguida el problema es un problema de vida y muerte no es un problema de verdad o no verdad el problema de verdad y no verdad es solamente en serio de verdad y no verdad si es de vida o muerte y entonces cuando entra en, en su mensaje apostólica entra en la problemática que es muy vinculada con lo que era la doctrina social, que son como 12, 14 páginas, es muy resumido, pero hace bien claro lo que es el enfoque, y es este, ¿no? empieza. Así como el mandamiento de no matar con un límite claro para asegurar el valor de la vida humana, hoy tenemos que decir no a una economía de la exclusión y la inequidad. Esa economía mata. Eso, a eso vuelvo después. Y... Ahí dice, eh, esto no sucede solamente porque la equidad provoca la reacción violenta de los excluidos, eh, la inequidad provoca la reacción violenta de los excluidos del sistema, sino porque el sistema social y económico es injusto en su raíz, porque es injusto. Así como el bien tiende a comunicarse el mal con sentido que es la injusticia, tiende a expandir su potencia latina y a socavar silenciosamente la base de cualquier sistema político y social, por más sólido que parezca. Si cada acción tiene consecuencias, un mal enquistado en la estructura de una sociedad tiene siempre un potencial de disolución y de muerte. ¿Oh? Muerte, gente y miedo. Pero ahí no tenía una sociedad. Y fue posiblemente del mundo. Él se pone en la visión. Y lo que es nuestra visión hoy está nuestra vida. Y no solamente la nuestra, la mía no es tan larga, no. pero de mis hijos y los hijos de mis hijos está seguro. Y ahí dice, no. Hay peligro de muerte para un conjunto, no solamente para personas. Entonces, quiero hacer unos puntos a partir de este primero: esa economía mata. A ver. era muy primitiva no, uno dice, no el Estado tiene la culpa siempre tiene que ser el Estado y realmente en nuestra tradición la discusión es siempre sobre el Estado el totalitarismo del Estado el político del Estado pero aquí no era el mercado y el mercado lleva al amor el mercado expulsa y el mercado esa es gente que no el mercado expulsa y lleva a la muerte entonces otra vez la pasión que aparece que hacemos frente a la amenaza de la muerte y eso se inscribe en una larga tradición que es judía cristiana por supuesto el, el Eclesiástico, mata a su prójimo quien le arrebata su sustento, vierte sangre quien quita el jornal al jornal. Cuando se, se discute sobre el Estado es siempre con armas. Pero aquí amenaza a la vida, pero no, no con armas, al contrario. Las armas protegen el proceso en el cual es condenado a la muerte. Y la condena a muerte es la condena al hambre, a no tener un sistema de salud, a no tener casa, a no poder vestirse adecuadamente. Pero ahí, eso fue la discusión en América Latina en los años 80. Pero hoy es curiosamente la misma en Europa: Grecia, Italia, España. Los tres países de europeos de los más cultura europea ha Bueno, Todavía falta. Pero la, la cultura cristiana, ¿no? es que estos tiempos? Y lo estamos ahora con, amenazando con la muerte. Y la muerte es, se disuelven los sistemas de salud, se quitan la rentas, se quita la casa, familias miles y que pierden su casa, que están en la calle. ¿sí? Y eso es muerte. Y hablamos de uh, más bien de austeridad, no es austeridad, es hambre, pero no Y tenemos medios de comunicación que viene. Que es mentira de hablar de austeridad. Eh, claro, es mentira de un determinado tipo. Porque austeridad no significa nada pero lo que aquí ocurre es llevar a la muerte no, y eso es lo que su eclesiástico el papa no cita pero se inscribe claramente en esta tradición. es lo famoso Bartolomeo de las Casas que tiene su gran conversión a criticar lo que pasaba con la conquista de América a partir de esta recita eh, de Ecclesiastes ha sido está en el centro pero la cita aparece después Shakespeare ¿Sí? en el mercader de Inés dice me quitan la vida si me quitan los medios por los males vivos eso es bueno es lícito matar. Ahí está. Matar por una pistola, sabemos eso, no es lícito, excepto a veces, ¿no? Que el gobierno anda a hacerlo. ¿no? Pero la licitud es. ¿verdad? ¿Pero es lícito mandar ¿no? a matar? Quitando. Los medios por los cuales se sí. vive. El mismo. Y ahí dice el papá: la cultura del bienestar nos anestesia y perdemos la calma si el mercado ofrece algo que todavía no hemos comprado mientras. Todas estas vidas truncadas por falta de posibilidades nos parecen un mero espectáculo que de ninguna manera nos altera. Pero ahí viene la pasión. <coughs> Ahora, es lícito matar, quitando a la gente su sus medios por los cuales vivan, que dice es que Cristian es un crimen, que dice Shakespeare, es un crimen. Y Marx cita a Shakespeare, entonces Marx también dice que es un crimen. Y ahora, la problemática es esta, aquí hay una, un asesinato, un asesinato, que es perfectamente legal <coughs> y es por eso que es tan difícil eh, criticar el que hace eso que quita los medios de los cuales vivo tiene el apoyo de la justicia de los tribunales de la policía y de los cárceles hay una fuerza que condena. Así que eso es lo que hace aquel que quita los medios por los cuales se viva. Es siempre liberado de cualquier responsabilidad. <coughs> Hay una afirmación de San Pablo que es linda. Y que dice. La espina de la muerte es el pecado. Pero la fuerza del pecado es la ley. Eh, pecado eh, lo dice mucho. Bueno, la gente dice: ¿por qué no pecamos? A él? Dice él a ella: <risa> no, ¿por qué no pecamos? No es el pecado, no es el pecado. Entonces voy a traducir un poco diferente, la espina de la muerte es el crimen, y la fuerza del crimen es la ley. Si tomamos en cuenta este Ecclesiastes, que, que es un crimen, quitar el sustento, entonces estamos frente a un problema. Toda la legalidad está del lado de aquellos que lo hacen. Eso dice además San ¿sí? ah, La espina de la muerte es el crimen y la fuerza del crimen es la ley. La ley es fuerza del crimen. No quita el crimen. <risas> Hay una famosa cita de un poeta alemán. Yo siempre he leído mucho. Brest. Y que decía, ¿qué es el asalto a un banco comparado con la fundación de un banco? Se mucho en Alemania, pero no se saca realmente las consecuencias. ¿Quiénes cometen estos grandes uh, asesinatos de masa? Son bancos, pero son políticos. Y el propio San Pablo, después de eso, la cita de Corinthians. En los romanos dice la verdad está eh, aprisionada por la injusticia. Ese es el mismo problema. La verdad es que esos son asesinatos. Pero la injusticia la aprisiona y lo llama austeridad y ahí aparece todo un pensamiento ya, de ideología. La ideología digamos la crítica de la ideología empieza aquí, ahí y hoy todavía en la línea en la cual ideología es falsa conciencia es esto, aprisionado la verdad por la injusticia entonces tenemos ahí un punto de vista que yo quería destacar para, para entrar en la problemática del Estado. Él tiene este punto de vista. Y ese es el punto de vista del pensamiento que hoy se llama muchas veces, ¿no? El pensamiento crítico. Y evidente, si uno dice la, la espina de la muerte, es el crimen, y la fuerza del crimen es la ley. Entonces, los que cumplen la ley cometen el crimen. El Banco Central, los presidentes, ministros de Hacienda. Ahí tenemos criminales. Y qué? entonces tenemos, entonces, hay grandes crímenes sin ningún sentido de culpa. Nadie de estos, fácil ah, no hay algo, gente que se da cuenta de esto, no. pero no eh, Y eso es algo que, que, que también hizo una cierta historia. Eh, y Um, yeah. Yeah, yeah. El crimen, que es reforzado por la ley, no es crimen para los juzgados, para la policía, no Entonces estamos en un conflicto Llamar criminal, a la señora Merkel que decide lo que va a pasar en Grecia. Y sabiendo de que te lo dice yo y es debido hay, hay que verlo realmente con con, con criterio pero el problema está y eso es lo que en la tradición judía se llamaba corazón endurecido el corazón endurecido comete crímenes y no sabe que son crímenes pero, el y el sistema legal niega que sea un crimen y yo creo que esa es la tradición que Cristiana que se llama el pecado en contra del Espíritu Santo. Ahí donde se dice que no tiene perdón. No significa que lo van a mandar a, a toda la eternidad al infierno. ¿no? no tiene perdón porque no tiene arrepentimiento. Es decir, el proceso arrepentimiento, perdón, no cabe frente a estos crímenes. Pinochet nunca ha aceptado que haya cometido un crimen. Y muchos de los sistemas judiciales, aún Pinochet, ah. no, lo no concedió. Un criminal magretacho en la prisión cuando estaba en Londres, en, Londres? ¿En la prisión lo visita en una visita oficial y declara ese es un amigo de la tierra ah, pero criminal no, no. sin embargo ¿no? pues nada, ya, y este pecado en contra del Espíritu Santo es el pecado que, que no permite frente al cual no es posible el pensar el crimen y esto lleva entonces a, no, en la enfatía que Jesús dice Dios perdónales porque no sabe lo que hacen es, es, es este el problema y eso es el problema de San Pablo él persiguió a los cristianos ¿Pero por qué? Porque se dio cuenta, se, eh, Jesús ha sido condenado a muerte justamente en nombre de la ley. Claro. Y San Pablo, es, para mí la figura de San Pablo es central. Y San Pablo va a salir eh, su vivencia de... de, de el ciego y después vuelve a ver es el problema el estuvo ciego y y entonces la justicia de la ley de la condena la toma como justicia y ahora cuando vuelva a ver deja de ser ciego y ahora ve en nombre de la ley, se ha cometido cumpliendo la, la ley de Dios, cumpliendo la ley de Dios, no la ley. ¿Por qué? Cumpliendo la ley de Dios, han no cometido un <risa> error. Eso, esa es la situación de Pablo y que sigue en toda la vida. se, se nota esto en la ley. Sobre todo en el primero corintios y romanos, pero en Canadá también está presente. No, eh, entonces, lo que tenemos ahora, entonces como eh, problema es cómo tratar estos crímenes que se cometen cumpliendo la ley. Y ahora, ¿cómo la. La doctrina social de la iglesia ahí no existe es un crimen que se comete con el de la se ha eliminado. Claro, a veces muy, de, de, de, de manera muy abusiva, muy, muy ¿no? pero no aparece y no aparece en nuestra discusión. Marx tiene esta misma conciencia en el cumplimiento de la ley crimen en el marxismo no se ha que es posible <risas> pero el cristianismo tampoco se ha, aparece, pero siempre a y de, no es que disney es de siempre el medio porque es, y, y es un problema que hay que ver y yo creo que tenemos que presentar y el Papa de este punto de vista está juzgando y eso es el punto de vista también de gran parte de lo que llamamos el pensamiento ahora quiero algunos puntos más que el crimen el papa lo ve a partir del mercado, no a partir del estado. Eso es muy curioso. En ninguna parte, eh, eh, casi en ninguna parte, se, se repite eso. En, eh, en algunas partes, sí, ya en, el, mira, en la cámara, lo no tiene, no, es, eso no es nuestro, no solamente el papá, no. pero son siempre excepciones. Ahí, opa, resta, resta. y entonces su centro de, de crítica al sistema es la muerte entonces, sí, produce sí. la muerte pero lo produce sin aceptar que eso escriban y entonces ¿cómo lo llaman? idolatría eso es idolatría Tri. Y él dice eso, ¿no? Una de las causas de esta situación se encuentra en la relación que hemos establecido con el dinero, ya que aceptamos pacíficamente su predominio sobre nosotros y nuestra sociedad. La crisis financiera que atravesamos nos hace olvidar que en su origen hay una profunda crisis antropológica, la negación de la primacía del ser humano. La primacía del ser humano atraviesa todo el cristianismo, todo, hasta el judaísmo y hasta el, el paraíso. Pero, algunas veces se lo menciona. Pero ahí lo hace, la negación de la primicia del ser humano. Es decir, ¿qué es idolatría? negación de la primicia del ser humano. Entonces, explotación del ser humano, condena a muerte para que algunos tengan ¿Venga? La adoración del antiguo deseo de oro, dice, ha encontrado una versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la economía sin un rostro humano. Tenemos esta misma pasión. y ahora, en cuanto a la idolatría. Y entonces, el afán de poder y tener, conoce límites, no conoce límites. Ese es el afán de poder. Lo tiene Jesús, no hay ¿No? que servir a los señores, a Dios y el hombre. Te... Pero nadie lo no, Pero ahí aparece. Uh... Y en ese sistema que tiene a fagocitarlo todo en orden a incrementar beneficios. Cualquier cosa que sea frágil como el medio ambiente, que era en defensa, ante los intereses del mercado divinizado, convertidos en el país. No, ahí en los dioses de, de la modernidad para el papa. No es el dios de Bush, cuando dice que ha, ha conversado con Bush y Bush, y Lujosa le ha pedido atacar Irak y matar a un millón de gente. No, no es esto. El Dios es el dinero, el mercado, que es celebrado en términos de, de esta imaginación trascendental o trascendente del Dios. Pero Dios no es un Dios. Lo que hay es el dios que está escondido detrás de eso y se llama mercado, dinero y capital. Puede <risa> ser dioses. ¿Sí? Ya, frente al cual no hay que discutir sobre ateísmo. ¿Sí? Porque si tú tomas el dios trascendente, si tú dices yo no creo en dios, entonces eres ateo y realmente, como Dios no se ve, no se ve, Pero con el Dios dinero, es bien diferente, si tú dices yo no creo en él, te terminas en el pasajero no? ¿Cómo? Te presentas con este Dios. Y ahí es realmente lo extraño, esto es, son los dioses primarios. La crítica de la religión de Marx es la crítica de estos dos. A él no le interesa criticar el Dios trascendente. A él le interesa criticar eso. Y el papá, yo ¿No? creo que tiene un Dios trascendente. Pero entonces tiene que presentarlo de una manera adecuada pero quiero ver eso, eh, idolatría y la primacía del ser humano. Entonces, el ídolo ¿cómo se debilita si no se puede totalmente hacer desaparecer? Asegurando la primacía del ser humano frente al mercado, al dinero, al capital, frente al Estado y frente a todo. eso, eso es la crítica que la religión ahora y que realmente es el nombre de la primacía del, del ser humano. Y ahí entra en un, en un problema que, que, que me llamó la atención, porque él toma la encíclica Lumen Fidel de Erachimo ¿no? en el siglo XVI. Y dice que la afirma, pero eh, ahí se nota, yo voy a ver, la cita, se nota que es puro cortesía. Y yo creo que no cortesía. Correcto, yo creo que okay, es bueno cortesía, Porque ahí dice, gracias. Eh, la fe en cuanto asociada a la conversión, es lo opuesto a la idolatría. Es separación de los ídolos para volver al Dios vivo mediante un encuentro personal. Eso no acepta esto. Y esa es que se claro. No es convertirse a Dios vivo. Convertirse a la primacía del ser humano. Y el Dios cristiano fundido es eso lo que pide. ¿Ah? Eh, hay, hay algunos teólogos que en, en, en el tiempo de hoy. ¿no? Uno es, yo creo que hizo la teología política en Alemania, Metz, ¿no? es que lleva mucho de esta línea pero no es todavía muy presente pero aquí en este papá es presente eso. la voluntad de Dios no es creer en Dios sino estipular la primacía del ser humano y eso es creer en Dios eh, no es no, y a partir de ahí él puede entonces decir... Bueno, tengo un poco de tiempo todavía, yeah, yeah. Eh, Mientras las ganancias de unos pocos crecen exponencialmente, eh, las de la mayoría se quedan cada vez más lejos del bienestar de esa minoría feliz. De ahí que niega el derecho de control de los estados encargados de velar por el bien común. Se instaura una nueva tiranía invisible. Porque oh, ahora viene el bien común. Y que tampoco es el bien común de la doctrina social. <coughs> no es el bien común de la tradición aristotélica. Eh, eh, aristotélica turista lo que se dice de esta manera la ética suele ser mirada con cierto de precio burlón se considera contraproducente demasiado humano porque relativiza el dinero y el poder y en, en, en relación a qué no relativiza en relación a la primacía del ser humano, se la siente como una amenaza, pues condena la manipulación y la degradación de la persona. En definitiva, la ética lleva a un Dios, y ahora viene esto, a un Dios que espera una respuesta comprometida que está fuera de las categorías del mercado. No hay Dios de Dios ¿Sí? La discusión, si hay dos o no, no tiene nada que ver. ¿Sí? No es el Dios de Dios tiempos Está fuera de los categorías del mercado. Para estas, sí son absolutizadas. Dios es incontrolable, inmanejable, incluso peligroso. Dios es un texto. ¿Y qué hace Dios? Llama al ser humano a su plena realización y a la independencia de cualquier tipo de esclavitud. ¿Qué es afirmación de Dios? Entonces, realizarse como ser humano y hacerse independiente de cualquier tipo de esclavitud. ¿Qué pasa? es la mismo que era suma del pensamiento es de más como aparece en Europa y en todo el mundo, a partir de la Revolución Francesa. No es el día de hoy. Muy cerca de lo que trabaja Metz. Y entonces, con esta figura de Dios, que ahí haga, Dios, con la voluntad de Dios, no es que hagas tal y cual cosa, ni que cumples tal y cual. Acepte la primacía del ser humano. Es decir, es algo que tú quieres que tener el criterio lo que significa. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué es evangelizar? No es predicar no es a Dios, ni a Jesús. Evangelizar es hacer presente en el mundo el reino de Dios. Eso es la voluntad de Jesús. Eso es la voluntad de Dios. Pero hacer presente en el mundo el reino de Dios. Eso es lo que se trata, y eso es poner el ser humano el como primacía del ser humano. Bueno, yo tuve estos puntos, pero quizá alguna reflexión para el final es muy difícil en este, este mundo un pensamiento de este tipo. Y gente que tiene pensamiento de este tipo cuando llega a poder, ¿cómo se asegura que no? Es un problema del marxismo. Marx tiene eso. ¿Y qué ha pasado? No, Entonces, no es nada de ella. Entonces, ¿qué es hoy el problema? El mercado total. Todo es mercado. Todo debe ser mercado. Y lo que no es mercado es algo por hacerlo en el futuro. El hijo de Beto Afri, el gran gurú del neoliberalismo, decía en el futuro también, el propio parlamento tiene que ser una organización privada. Entonces, todo. y lo que nos amenaza es algo que yo diría, no es un del, del totalitarismo del Estado, no nos amenaza un gobierno o un gobierno. lo que nos amenaza es un mercado total y que nos, no nos permite ni hablar de la primacía del ser humano federal. Eso está en marcha. Y este mercado como punto de partida, que nos amenaza, este mercado tenemos que enfrentar. Y tenemos que discutir mucho y pensar mucho cómo se hace eso. ¿Cómo se hace que la primacía del ser humano sea lo que rige sobre, encima del mercado? Y ahí voy a citar, citar la canciller eh, Merkel, la canciller de Alemania, que decía, las democracias tienen que ser conforme al mercado. No. <risa> <risa> Lo dijo. Y la gente dice ese Es decir, la democracia tiene que ser la democracia de un sistema total. Bueno, yo no quiero hacer más, pero tomé un poco más tiempo, para quizás yo tenía la preocupación de tener estos puntos. Hay que discutir más, ¿sabes? hay mucho más. Pero eso es, me parece como un esquema, una estructura y que es, que es muy llamativo y a mí me ha convencido tremendamente. Yo encuentro ahí San Pablo yo encuentro todo eso, pero yo encuentro también al joven. Encuentro también la crítica de la religión de Marx, que no es nada de fuego. Y encuentro una situación en donde el cristianismo ni el máximo enfrenta este problema. Pero nosotros tenemos que hacer y tenemos cuenta que muchos frentes de enemigos anteriores desaparecen y tienen que desaparecer. Bueno, muchas gracias. importante, la lucha de los dioses. Sí, Ahí está, lo que hicieron en el primer plano. Es un libro que sacó el de él, ¿no? Fue el primer libro, casi fundante. ¿no? ¿Por qué eso? Porque cuando vino Mons. Romero, aquí cerca, del hospital del niño, en el él se entusiasmó con esta idea del fetichismo, con esta idea de la idolatría. ¿no? Puedo que conversamos. O Ahí sea, con él conversamos fue en abril del 79, ¿no? Que el problema no era si creer o no creer en Dios, ¿no? Ese no era el problema, sino en cuál Dios creemos, ¿no? ¿Creemos en el Dios de la vida o creemos en el fetiche, el fetichismo del dinero, la idolatría del dinero? El Dios dinero, el Dios mercado, ¿no? Y eso me impresionó tremendamente. Y le regalamos el libro. Y yo encuentro ahí el libro, incluso con una dedicatoria, que ya se me moría de papo, con una dedicatoria de Monseñor Romero y firmado Pablo Richard. Ahí está, me no había olvidado. En la misa campesina, ¿no? Salvadreña, ¿no? Se hacer el ¿cómo se me olvidó hacer el piné, ¿no? ese problema de la, de la idolatría, del ¿no? fetichismo, el que le impasionó en cuál Dios creímos. O cuando él dice soy ateo, pero de cuál Dios soy ateo. O sea, el problema no es si yo creo o no creo, sino en cuál yo creo, ¿no? Ese es el problema. Y, y el Papa, ¿no? Decía Frank, que lo lo dice. Y lo dice, ¿no? Es posible, ¿no? dice, no a la idolatría del dinero, el fetichismo del dinero, la dictadura de la economía sin un rostro y sin un objetivo verdaderamente. Este tema de la, ¿no? de la idolatría del dinero, ¿no? yo creo que es muy nuevo el de la teología. Yo creo que la teología de la liberación rescató nuestro asunto de el peligro es la idolatría del dinero. Que el dinero se vuelva un Dios, que el mercado se vuelva un Dios, que la santidad esté. Reobedecer la ley del mercado. El santo es el buen mercader, Los bancos son los nuevos templos, ¿no es cierto? Es el, es, y eso está dentro del pensamiento de Jesús. Yo vuelvo a El Salvador bastante entusiasmado. Porque eh, realmente este se dice el Papa, ¿no? De la beatificación del Museo Romero, perdón, el 23 de mayo, ¿no? La canonización viene muy pronto. ¿no? Él dijo que no iba a seguir los protocolos, como no siguió los protocolos para canonizar a Juan XXIII. ¿no? Bueno, a, a Romero le falta de, fal, de sol, digamos, pruebas. ¿no? ¿No? Eh, Usted sabe que es impresionante ahí en la casa de José Romero donde está la gruta la, la la ¿no? de la Virgen, ¿no? que, cuando vino Juan Pablo II, la hermana, que el nombre que acaba de morir, ¿no? le dijo, aquí pusimos ¿no? las vísceras del Museo Romero, que la pusimos en una bolsa aquí, ¿no? y la enterramos aquí. el Papa dijo, es el terreno, ¿no? ¿No? Y la madre, con temor y temblor, ¿no? cavaron allí y ahí estaba la las vísceras del Museo Romero. ¿no? y ahí estaban, estaban frescas, sí. ¿no?, y eh, el Papa cortó un poquito y se lo llevó, ¿no?, pero eso no lo entender Mons. Romero, para nada. Creo que el que entendió Mons. Romero fue este Papa, ¿no? Papa Benedicto, eh, sí. Papa Francisco, ¿no? Papa Francisco, porque esto de declarar ya lo Beato Santo a Mons. Romero, en esto yo creo que va a cambiar la historia. No estoy explicando de optimismo mismo. Yo articulé un poco mi, mi presentación. Los hechos quedan, quedan, Los papeles vuelan. Eso lo decía, lo decía con Blanco. ¿no? Sacan encíclicas, documentos, libros, declaraciones. Pero todo eso vuelve. Pero los hechos quedan. Yo pienso que esta canonización, beatificación, canonización de Monseñor Romero es un hecho que queda. Eso no se va a olvidar. Y va a estar en todas partes. ¿no? Eso va a quedar. Posible pues, olvidar. ¿no? ¿Por, qué? ¿Por qué cambia todo? Porque antes Romero era objeto de discusión. ¿sí? Uno decían que era santo, otro decía que era un político. No sé que estaba la FARC de Claro, qué sé yo, los, los, los FMRN, no, la FMLN, ¿no? Se discutía, ¿no? Y se podía discutir, ¿no? La palabra de José Romero, ¿no? Pero ahora, ¿no? Al hacer todo un examen, todo un estudio, ¿no? Se declara realmente que es un mártir de la fe. Es un mártir de la fe. Porque muchos decían que era un mártir de la política, ¿no? Incluso me acuerdo de José que. Llevaba el, el, el, el proceso, ¿no? que era presidente de la Fedicante, ¿no? Una vez yo me encontré con él, ¿no? Y empezamos a hablar de Mons. Romero, porque él era el, el encargado de ese proceso y, y él tenía la cruz electoral de Mons. Romero. Entonces yo le dije, ¿por qué no canoniza a Mons. Romero? ¿No? Usted dice que es un santo, sí, estoy convencido que es un santo, entonces ¿por qué lo canoniza? ¿No? dice no lo podemos canonizar, porque lo mató, lo mandaron a matar un gobierno católico, en un país católico. Si uno lo mata un comunista es santo al día siguiente. entonces eh, eso dijo, este proceso me dijo, está bloqueado y parece ¿no? Lo siento mucho, me dijo, pero esto está bloqueado. No sigue el proceso. Ya, con, con todo respeto ¿no? San, San, Juan, San Pablo II, ¿no? Dijo, bloqueó este proceso, no quiere que se abre más este proceso de canonización de los medios, que no se abre más. Eso está bloqueado y de repente llega ¿no? el Papa Francisco, desbloquea y a los pocos meses dice que anuncia la beatificación y canonización prácticamente de Mons. Romero, donde ¿no? ahora en la, en, la, en la misa de los 85 años ¿no? de la muerte eh, de Romero, que estaba eh, en el cardenal de Panamá, ¿no? que se conoció en la punza, ¿no es cierto? Dijo, ahora ya no podemos discutir, ¿no? Ya San Romero de América, lo dijo así, ¿no? San Oscar Alonso Romero, ¿no es cierto? Ha sido declarado, ¿no es cierto?, mártir de la fe y santo. Va a ser pronto declarado santo. Es decir, ya el señor Romero es un hecho canonizado, es canon Y después dijo el monseñor ahí. Roma lo gusta a causa finita, que ¿no? esta vez era bueno, sonaba bien, Roma dijo que era santo, antes no leíamos esto, ¿no? pero ahora Roma dijo que era santo, listo, sí, es santo, y no se discute, ¿No? tenemos simplemente que ahora leer sus escritos, ¿no? Hacer su, estudiar su vida, ¿no? eh, ponerlo como fundamento de todo, ¿no? y sus escritos, lo leemos ahora de una manera distinta como lo leíamos antes porque antes era opinión teológica era la opinión de un obispo que uno lo considerado maravilloso pero decía que era pura política ahora ya se definió ¿cierto? entonces la palabra de Monseñor Romero es un cambio es una memoria canónica ¿cierto? que ya es un hecho y eso lo bueno decía los documentos vuelan, los hechos quedan entonces, la canonización de Romero va a ser un hecho que va a estar ahí. Muchos se van a chocar y se van a quebrar la cabeza contra ese hecho. Pero para muchos, lo ¿no cierto, es la esperanza de los pobres y todo su pensamiento, ¿no? Yo me a decir que todo lo que ha hecho Franz lo he pensaba así en Romero, ¿no? Señor Romero, escrito de Romero, ¿no? Para estar misma línea, Y eso ha sido canonizado. No se canonizó la persona ¿no? La persona de Romero son también sus escritos, su reflexión teológica, sus, sus, sus sermones. No, Romero es todo, ¿no? su vida, su martirio, todo eso ahora es canónico, es decir, santo, es un canon. Entonces ya la Iglesia antes y después de Museo Romero no puede ser la misma. Ahí el Papa le puso un nicho, una canonización, ¿no es cierto? que no, no nos permite seguir haciendo teología de la misma manera. Tenemos que cambiar la manera de hacer teología. Por eso el gran desafío ¿no? es ¿no? Eh, estudiar, leer, eh, profundizar en el pensamiento de Monseo Romero. ¿no? Y en toda la piedad popular, en todos los que creen en Monseo Romero, que son fundamentalmente los pobres, ¿no? el pueblo, dicen ¿no? allá, el pueblo pobre lo hizo Santo ¿no? Para el pueblo pobre, para los pobres de América Latina, este santo va a ser muy importante, como fue San Francisco de Asís en el, el santo más importante del ¿sí? siglo del segundo milenio. ¿no? Entonces, fue un hecho. ¿no? Entonces, eso para mí es una gran esperanza, ¿cierto? Y vivimos estos días, ¿no? Eh, de una manera muy especial, ¿no? eh, Estos días allá en El Salvador. Que nos cambió realmente ¿no? con esta canonización. Ya no podemos seguir pensando lo mismo. Y todo esto de, de, de, de la, del fetichismo de los ídolos era ¿no? central en el Museo Como digo yo, es muy central en él. Entonces, ahora es esa crítica al fetichismo que hace el, el Papa: el fetichismo del dinero, el fetichismo el capital, la idolatría, el capital, ese fue el pensamiento de Monseñor Romero. ¿no? Y que el problema era el fetichismo, no el ateísmo. ¿no? E Eso era uno de sus pensamientos, uno de sus últimos discursos, su, su cuarta carta pastoral, y al final, ¿no? aquí lo que dice el ¿no? llamó a desobedecer, llamó a la desobediencia. Si un soldado recibe la orden de matar Debe de ser, obedecer a su conciencia, no matar. O se llamó a desobedecer la ley. A desobedecer la ley. Si se trataba, también lo leyó el tal ¿no? que había un conflicto entre la ley y la vida, hay que aprender a desobedecer la ley. Y dice con Blanco, los mártires nos enseñaron a desobedecer. Ni un mártir nos enseñó a obedecer. ¿No? Nos enseñaron a desobedecer ¿no? Cuando la ley Afecta a la vida Y eso es el, el, el pavio, Todo, ¿no? lo que hemos escuchado Entonces eh, don, y Por eso lo mataron ¿no? Eso lo dijo la tarde anterior Que llamó a la desobediencia A su mismo ¿no? El problema no es que una ley Y que él defendía otra ley ¿no? Él defendía la vida y llamaba a la desobediencia A la ley. Entonces, pero eso, uno puede decir, eso lo leí yo a Franklin va, me lo leí, que no lo escuchan los dioses, ¿no? Lo dijo ahora una persona que dijeron ahora es que es santo. Así que Roma no gusta causa finita, ahora no vamos a poner conservadores. ¿no? ¿No? Ahora me no, gusta, ¿no? Realmente leer a Juan Pablo II nos ha cambiado, ¿no? la visión realmente la de Dios. <risa> ¡Ay, perdón! <risa> cómo se le pega la lágrima a uno, Pero, de eso yo quedé en he un cartel, ¿no? Eso es un hecho. Pero voy a hacer acción ahora a otro hecho, que a mí me impresionó mucho, ¿no?, de este Papa, que es cuando se reunió, con los participantes del encuentro del Mundial de los Movimientos Populares. ¿No? Había un encuentro el 28 de octubre del 2014, ¿no? convocado por él, quien él fue y habló con los cientos y tantos delegados de los movimientos populares. Y entre los eh, oyentes ahí representantes estaba Evo Morales, Entonces, porque aplaudía así como uno, ¿no? a lo que iba a decir el ese, ese eh, discurso ¿no? del Papa a los movimientos sociales. Es decir, el solo hecho que se haya reunido con ellos y lo que representa hoy día los movimientos sociales. Los movimientos sociales es lo nuevo, digamos, referente a, a las viejas izquierdas, ¿no es cierto?, que luchaban por el poder, ¿no? Los movimientos sociales luchan por la vida, ¿no? la vida de la mujer, la vida de los obreros, la vida de los pobres, ¿no? La, eh, todos los movimientos populares, ¿no es cierto?, fue el gran cambio que hubo en el año 89, ¿no? Que ya no se trataba de tomar el poder, el problema del Estado, sino que era el problema de la vida, ¿no? Entonces no era el poder, tomar el poder del Estado, sino construir pequeños poderes en la base, desde abajo, ¿no? El poder de obrero, de campesino, obreros, los sin tierra. Esos son los movimientos populares, ¿no? La, poner en primer plano la defensa de la vida de los diferentes grupos sociales. Entonces el Papa reunió, a ciento y tantos líderes de los movimientos sociales, desde los intiernos en Brasil, ¿no? Y tengo aquí la lista, ¿no? de los participantes, pero eso yo también creo que es un hecho que va a quedar en la memoria, ¿no? El Papa recibió a los líderes de los movimientos sociales. Eso responde, ¿no?, a su encíclica evangélica, es, es la, lo mismo, pero en un hecho. O es una encíclica, porque la en encíclica quizá va a volar, muchos ni la leen, ya, ya nadie lee encíclica, ¿no es cierto? Pero esta estamos obligados a leerla porque realmente, no se manifestó, se cristalizó en hechos. Romero, me en encuentro con los movimientos sociales, muchos otros hechos eso es de esos ¿no es ¿cierto? Entonces, ya, ¿cierto? hay una visión ya diferente, ¿no? incluso en las mismas luchas populares, ¿no? que ya es por la vida. ¿no? Entonces, esa opción por la vida. ¿no? Nosotros, en las izquierdas, estamos muy ligados todavía a las leyes, a lo que es todo el Estado, conquistar el Estado, conquistar el Estado para qué, ¿no? un ¿no? Estado pobre, es cierto. Entonces, ahora es construir eh, eh, en defensa de la vida, entonces ese discurso del Papa, ¿no? En ese encuentro, yo encuentro que es extraordinario. ¿no? Dice el Papa, ¿no? Este encuentro de movimientos populares es un signo. Los pobres no solo padecen la injusticia, sino también luchan contra ella. Ustedes sienten que los pobres ya no esperan y quieren ser protagonistas se organiza, estudia, trabaja, reclama, y sobre todo practican esa solidaridad tan especial que existe entre los que sufren, entre los pobres, y que nuestra civilización parece haber olvidado o al menos tiene muchas ganas de olvidar. Hacia o sea, el Papa, los movimientos sociales, ¿no? también de luchar contra las causas estructurales de la pobreza la desigualdad, la falta de trabajo, es enfrentar los destructores de efectos del imperio del dinero ¿no? el imperio del dinero, del mercado, etc. Los ¿no? mismos temas ¿no? eh, es un cambio de lenguaje total, digamos ¿no? eh, después ¿no? habla, bueno, la trata de personas, la droga, la guerra, la violencia, en fin, todos esos conocidos solamente quería citar el final la página final del, del discurso a los eh, movimientos sociales, ¿no es cierto? que impresionó mucho dice algunos de ustedes expresaron este sistema ya no se aguanta tenemos que cambiarlo, tenemos que volver a, tenemos que volver a llevar la dignidad humana al centro y que sobre ese pilar se construyen las estructuras sociales alternativas que necesitaban Y eso se ve con inteligencia y coraje. Eso se lo dijo a los movimientos sociales, ¿cierto? que hablan de la dignidad humana, la roca sobre la cual hay que construirlo todo. ¿no? Eso los movimientos sociales realmente es un hecho que impresiona. ¿no? Es otro hecho. Yo creo que ese hecho lo ¿no? salió en la prensa, en todas partes, en los demonios, porque todo el mundo estaba impresionado, porque el Papa se reúne con los cardenales, con los rovidos, con la curia romana, bueno, eso es como, bueno, no hay nada especial. Pero que se reúne con los movimientos sociales es un hecho único. Para mí es como la canonización de los romanos Son hechos, después el Papa quizá hizo otra cosa, Dicen que el Papa se equivocó, por ejemplo, ahora con el obispo de Osona, en Chile. porque era un obispo formado en la parte por el Carabino. Por el ¿No? Es horrible eso, ¿no? No, ¿no? Se equivocó, algunas cositas. Pero, ¿eso qué? Hablaba de estas otras cosas. Lo bueno fue que cuando lo, lo fueron a consagrar, ¿no? el pueblo irrumpió y le quitaron la lucha. Y lo ofetea, como que una cosa impresionante. Usted es discípulo de Caradima, Caradima es un chileno, ¿no? Un tipo que, que fue un un, un perro, horrible, ¿no? Horrible. ¿no? Y este obispo era del grupo de Caradima. Entonces la gente no aceptó y le quitaron la lucha. No sé iba ser Pero, ¿sí? qué va a hacer el Papa, la Pero en fin, creo que... A mí me preocupa, es que va a de ozones, de ¿no? Lo importante es que se reunió con los movimientos sociales. no es Hay mucha gente, lo cierto es que se queda con cosas chicas, ¿Cómo es posible que nombrara a los mismos de Sabiendo que se le fue, se le pasó. Pero no se le ha pasado la identidad humana, no se le pasa la localización de Carlos Romero, no se le pasa a los movimientos sociales. No, es evidente, ¿no? no podemos permitir que todo cree, todo tiene ese, ese, ese idealismo, ¿no? El papa, el no, no, hay que ver los silencios que ponen el paja. El resto ahí lo vamos arreglando en el camino Yo quería pasar, pero no lo voy a hacer ahora, ¿no? Eh, Descubrir, eh, no sé, cómo, ¿no? Eh, en un programa que se llama CNN Dinero. <risa> ¿Sí? CNN Dinero. ¿no? Y ahí interroga, habla un tal Javier Javier Seldia, que hace una crítica bien violenta al Papa. ¿no? ¿No? Contra el Dice, mostró un enojo, una indignación con los últimos dichos del Papa Francisco sobre el libre mercado. Dijo, eh, la vida con el libre mercado es difícil, pero sin él la vida sería imposible, ¿No? y, después ese, y, y, y, y fue la conclusión simple y apresurada del periodista esta la voz del pontífice argentino, quien había sentenciado que mientras las ganancias de unos pocos crecen potencialmente, la de la mayoría quedan cada vez más lejos del bienestar. Y después eh, por, despotricó, puso la pregunta, pero la respondió. ¿Hay vida más allá del libre mercado? Como decíamos, ¿Hay una vida después de la muerte? ¿no? ¿Hay vida más allá del mercado? No. Dice el libre mercado, o mercado? El libre tiene razón, ¿no? El mercado, vamos al mercado todos los sábados a comprar. <risa> <risa> eso es el mercado que es un lugar precioso, ¿no es cierto? No, este es el libre mercado como sistema económico, idolártico, ¿no? Todo lo que hemos escuchado, ¿no? Entonces, él dice, ¿no? ¿Cómo es posible, decía el comentarista, que el Papa ¿no? predique, que no que no que critique el libre mercado? a 1.200 millones de católicos. ¿no? Dice, es una confianza muerta e ingenua, ¿no? chat así al Papa, por este asunto del mercado. Pero después ¿no? sigue este eh, el, el, el, el, el mercado, ¿no? ¿Cierto? ¿no? Hablando de los excluidos. ¿no? También critica al Papa por su posición frente a los excluidos, ¿no? porque no caben. ¿no? Dice, es una estupidez, ¿no? dice, porque la pobreza es responsabilidad de ellos. ¿no? El que no trabaja es pobre, y sale el pobre porque no trabaja. ¿no? Dice, el mercado, empieza es este señor no? a despoticar, que da posibilidad al mercado, ¿no? de, de, de, de economía del mercado, ¿no? Da la posibilidad a todo ser humano ¿no? para realizarse. Entonces, critica fuertemente bueno, ¿no? la posición eh, del Papa frente al mercado. ¿no? Bueno, eso lo decía un poco al pasar, ¿no? porque eh, hay gente también que el Papa también tiene enemigos. Yo ¿no? eh, creo que los enemigos que tiene, ¿no? que hablan contra él porque lo entienden, ¿no? no porque no, no lo entienden, lo entienden, ¿no? por eso lo ataca, porque lo entienden, entienden lo que él está diciendo, ¿no? como hemos comentado con Fran, la gente que, eh, Nietzsche, como decíamos, ¿no? ataca a Pablo de Tarso, porque sabe que es Pablo de Tarso, el anticristo es un antipablo, ¿no? ataca tremendamente a Pablo, Nietzsche, ¿no? porque lo entienden, porque ve que es peligroso, ¿no? También este señor ¿no? lo ataca porque ve que el Papa está diciendo cosas que ponen en crisis todo el sistema actual de la economía de libre mercado. Creemos, ¿no? que para concluir, que en ambos casos, el de los movimientos sociales que mencionaba y el de los gobiernos post de nuestro continente, demuestran que más que le pese a Serbia y a la CNN, si sí hay vida más allá del libre mercado. ¿no? O sea que se puede criticar el libre mercado ¿no? y no por eso llegamos al final de la historia. Bueno, y después, ¿no? yo creo que la France eh, ¿no? ha explicado bien muchas cosas de la situación apostólica. ¿no? la día del evangelio, ¿no? que yo pienso que eso es una una que ha cambiado muchísimo ¿no? la mentalidad pero tenemos cuidado, es un documento, ¿no? y los documentos buenos, que hay que sobre todo buscar los hechos, que vamos a los hechos pero también nos dio un documento que nos permite, no es cierto, también interpretar los hechos y el documento Espero que todos tengamos en la mano y lo, lo y tengo porque realmente este es un documento ¿no? que habla muchas de las cosas que hemos hablado aquí sobre la nueva literatura del libro, de el fascismo del libro, etc. ¿no? Pero hay algunas cosas que yo quisiera también acentuar ¿no? que, que me han ha golpeado mucho positivamente. ¿no? Dice, la peor discriminación que sufren los pobres es la falta de atención espiritual, ¿no? los pobres hoy día sufren la pobreza, pero sufren también el descrédito, ¿no? la marginación, ¿no? el, el desprecio, ¿no? todos todo, la calle, etc. ¿no? La falta de, de valoración ¿no es cierto? de los que están excluidos, eso es lo que él llama ¿no? la atención espiritual. Y eso yo lo tengo muy presente porque usted ah, trabaja este en la calle, tengo bueno, mucho ¿no? Vamos el domingo ahí a la calle, ¿no? El auto el auto fin, esa gente, una atención espiritual, escucharlo ya, ¿no es cierto?, es ya una crítica global. O sea, no, no es simplemente los pobrecitos de la calle. ¿no? esa tensión, esa, todo lo que dice el Papa sobre los excluidos, ¿no? como la otra medalla de todo lo que ha dicho en la segunda parte, lo ¿no? que toma Fran del 52 al 60, que es ese, ¿no? pero después en los 186, los 116, que es el capítulo segundo, ¿no? que el primer capítulo era la víctima en una economía neoliberal de mercado, bueno, ese fue la primera parte, ¿no es cierto?, que por, ejemplo, lo, no, por ¿eh? lo que habló unos pobres de los que habló Franz, ¿no es cierto? Pero después está la dimensión social de la evangelización, ¿no? que tiene que ver también con lo otro, hay que, la dimensión social ¿no? de la evangelización no solamente es predicar así ¿no? el amor a los pobres, ¿no? es más que eso, mucho más que eso, ¿no? como decía eh, Herbert Campbell, ¿no? cuando digo yo que hay que amar a los pobres, no, no, pero no nadie dice nada, pero digo, porque hay pobreza, no me dice que soy comunista, ¿no? esa famosa frase de ¿no? del Campo. ¿no? Entonces una dimensión social de la evangelización no es simplemente sacar consecuencias piadosas, sociales, ¿no? ya de una doctrina que aceptamos así nomás. ¿no? La dimensión social de la evangelización cambia radicalmente el sentido de la evangelización ¿no? como la, el hecho de que recibió los momentos sociales la convención de los medios no podemos hacer una, una evangelización con dimensión social de cómo la hacíamos siempre aquí también hay que hacer un eh, cuestionamiento dice el Papa ¿no? mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando las causas estructurales de la iniquidad, no se resolverán los problemas del mundo y en definitiva ningún problema, con la iniquidad en la raíz de los males sociales. O sea, esto es la evangelización. No podemos quedar con una evangelización social simplemente dando un aspecto de color social de la evangelización. No, el Papa nos puso ante el desafío una evangelización social ¿no? que toma todo esto pero que lo estamos tratando ¿no? bueno ya para terminar simplemente porque creo que ya los papeles vuelan, entonces ya hablamos de los hechos ¿no? pero los hechos también están ¿no? en la calle la, la evangelización no son hechos hay que poner hechos. ¿no? Hablar, hablar no cuesta nada. Lo que cuesta es escuchar y poner hechos concretos, ¿no es cierto?, de, de cambio social. ¿no? Uno, yo me dediqué a ver todos los términos más usados en la, la exhortación apostólica, la alegría del Evangelio una cosa así como, como así como, simplemente ver con la computadora, los términos más utilizados, ¿no? Y quedé impresionado, lo leo así rápidamente, ¿no? Para ver un poquito, no quizás los temas, sino el tenor, la forma, como el Papa plantea la evangelización, ¿no? Una evangelización, la dimensión social de la evangelización. Así rápidamente, para que choque más, ¿no? Él dice en esta exhortación: economía de la exclusión, inequidad, economía que mata, idolatría del dinero, fetichismo del dinero, autonomía absoluta de los mercados, especulación financiera, corrupción ramificada, evasión fiscal egoísta, mercado divinizado, inequidad que genera violencia, especulación financiera, causas estructurales de la iniquidad, la iniquidad raíz de todos los males sociales. Nuevas formas de pobreza, tóxico dependiente, refugiados, pueblos indígenas, ancianos, migrantes, trata de personas, crimen mafioso y aberrante, mujeres que sufren situaciones de exclusión, maltrato, mujeres que sufren situación de exclusión, y violencia, ¿no? desertificación de del suelo enfermedad para cada uno, extinción de la especie, mutilación del ser humano, sino de destrucción y de muerte, de la vida, de futuras generaciones, etc., ¿no? Yo creo que este es un documento, pero también que tenemos que reflejarlo nosotros, ¿no? Porque estamos acostumbrados a ser como documento del Papa, ¿no? ¿No? Eh, Ahí vuelvo los complanos, los documentos muy largos, ¿no? Lo que queda son los hechos. Entonces el Papa ha puesto grandes hechos concretos. ¿no? Y por eso yo creo que él dice que en cinco años quizás para renunciar. Porque ya los hechos quieren, ¿No? Porque yo por lo menos los documentos de, de todo el respeto a Juan en II, Benedicto XVI y muchos otros documentos, que los leí, que soy, Oh paciente, ¿no? estudioso, pero no me acuerdo nada. No me acuerdo nada, sí, me acuerdo las cosas que sentí como negativas, ¿no? Pero como con blanco decía también alguna vez en El Salvador, ¿no? Una vez preguntó, a ver, ¿quién leyó la última cíclica del padre de, de, de Monseñor Benedicto de XVI, del Papa Benedicto de XVI? Levanten la mano, se levantó dos manos. Entonces, esos documentos no los leen, pero los hechos quedan, los hechos golpean. Entonces, nosotros también, siguiendo un poco, tenemos que poner hechos, hechos que se vean, que no pasen, que nadie los pueda negar. Entonces, otro vez, por el principio, ¿no? la colonización de Monsignor Romero, ¿no? ya es un hecho. ¿no? Y que todo lo que él dijo, todo lo que él vivió, todo lo que él predicó y por lo cual lo mataron, o sea, todo eso ya adquiere un carácter diferente. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué lo mataron? ¿No? Por odio a la fe. ¿No? Siempre siempre dice por odio a la política por, la política, por odio a la fe. Son ¿No? causas. Ahora, realmente tiene sentido, ¿no? Con la canonización de los ¿no? Bueno, un par de preguntitas rápidas. Yo un comentario de la primera Luján, que si no vamos a agregarle, a la economía excluyente. Hay instituciones internacionales que dan categorías de cómo son las economías de los países. Y entonces excluye mucho a los países ahí y mata a los países. Y entonces dicen que Costa Rica está en riesgo de su economía, entonces no invierta en Costa Rica y eso nos daña mucho a, a los que vivimos en este país eso es parte también de la economía estudiante que creo que pasa también las familias que quería hacer un breve comentario en relación a a Monseñor Romero como un santo eh, incómodo para la Iglesia. Y me quedo con ese pensamiento de cómo hacer teología a, ahora con, con esa posición que, que, que ha tenido Monseñor Romero. o sea Se torna un ejercicio eh, difícil, hasta comprometedor Y venimos en, en la misma línea El Papa Francisco Se torna un Papa incómodo Para la situación que, que, que hemos tenido hasta ahora Y él viene a hacer voz de, de, de, de una, un sentimiento eclesial Que ya ha canonizado a Monsignor Romero Desde antes ese sentir eclesial de que quien se pone en nuestro lado es un santo aunque si Roma no lo oculta, no, no importa ya, ya es un sentir ¿verdad? entonces él ha interpretado esto, entonces al mismo tiempo él se torna un, un incómodo y me gusta eso de cómo hacer teología ahora, desde desde la, la oficialidad ¿verdad? quiero ver eso gracias Allá dicen, ¿no? El pueblo lo hizo santo. Los pobres lo hicieron santo. No, no, no que no, no fue una cosa así que cayó el cielo. ¿no? Los pobres convirtieron a los Manuel. Eso lo dice él en todas partes. ¿no? Eh, eh, Carlos, la hermana, el después. Eh, eh, Vamos a cerrar con, con Mateo, porque sí. lo que decía Juan, eh, de la realización de la persona para en Dios y es que no queda nada. Tal vez una pregunta, bueno, ¿por qué no siempre seguir creyendo en Dios y buscar la relación de la persona? Sí, porque el cambio de paradigma ese. Sí, sí. Siempre va a ser la persona lo importante al final. Creo en Dios y voy a respetar a la persona, voy a vivir por la persona, voy a vivir por los pobres por los que no. necesitan. ¿Por qué no ese cambio de parto de la persona para creer en Dios? Bueno, eso es por un lado. Por otra parte, ¿qué hacemos con todos aquellos que siguen a Víctor Freeman y que están convencidos de que eso es lo cierto y que esa es la verdad? Y de que es el mercado y están convencidos y, y lo hacen, incluso muchos, de buena fe. Bueno, eh, y te dicen? Y te dicen que Estados Unidos ha crecido mucho, Japón ha crecido mucho, son países eficientes. Y, y ahí lo que existe es el libre mercado y, y te lo dicen convencidos entonces es el eh, eh, eh, entonces ¿Es el, ¿dónde es el, está el, el pecado, pecado del espíritu santo? El espíritu santo. Pero pero ellos, para ellos no hay pecado no para ellos eso ellos es el pecado del de espíritu santo, santo. no es pecado para dios que no cometen eso es el problema afirma que lo no piensa y lo dice de ese, en él sí si es un moloso. No, no, no, no, sí. pues, y así. En fin es un asesino. <risas> <¿Sí. detailed>? <Metroid> <ríe> pero, ¿ato? este es el problema de la ley y el cumplimiento de la ley. Que hace sentir a aquello que lo cumple que no. él no tiene ningún problema con la ética. Porque está cumpliendo. ¿Ya? bueno, era otra cosita la que quería decir, pero a raíz de lo que dijo el compañero, yo pienso que solo que solo pueden convertirse los que se enfrentan a la realidad porque eh, he leído a Manfred Mark Smith, no sé ni cómo se pronuncia pero he visto su, su, sus videos y todo esto y él dice que él estaba convencido, él estaba en el sistema, pero que creo eh, que fue en Perú frente a la realidad de la pobreza y todo, ahí hubo un cambio. Bueno, pero lo otro, con relación a lo que dice, de que los hechos son los que quedan en los papeles, bueno, aunque es un hecho muy chiquito, está diciéndonos hasta dónde esa coherencia del Papa para ir haciendo, mostrándonos signos que nos puedan mover como humanidad. En estos días, hace una semana, dos semanas, el hecho este de los baños que mandó a hacer para las personas de la calle en Roma, ¿verdad? Y, y, y, sí, sí. dice, eh, decía uno que iba saliendo, que entrevistaron iba saliendo del baño. Ya, y ahí sí, yo en los baños públicos tengo que pagar ocho euros y medio que no tengo. Pero aquí no me piden papeles, no me dicen quién soy yo, me entro y me en baño. Y si quiero corte de pelo, me lo hacen. El Papa mandó a hacer eso. Entonces son hechos que yo siento que están marcando marcando. Lo que deberíamos también nosotros como, como personas que estamos con ansias de ver la construcción del reino es dar a conocer los hechos, porque los periódicos no lo dicen, ni lo digo, ni lo ha hecho Telepica, ni lo ha hecho nadie de estos, pero a mí, por ejemplo, que el Papa tuviera la de fijarse hasta en ese detalle pequeño, me muestra eh, hasta dónde está llevando. En la práctica, en hechos pequeños, pero significativos, como esta reunión y como otros muchos, lo que él está predicando. ¿verdad? Creo que es importante cuando usted de, mencionaba sobre ese libro de, de monseñor Romero, cuando hablaba de la lucha de los, de los dioses. Hace poco trabajé con un grupo de jóvenes y uno de ellos me decía, hermana yo me quedo con mis ideas, porque yo no creo en Dios. Y entonces la pregunta que usted decía, bueno, el problema no es en que Dios creemos, sino en quién es que creemos. Y siento de que los jóvenes ahorita tienen diversos íconos en donde fijarse y ellos se están como volteando hacia esa nueva evangelización cuando el Papa les dice, no salgan a la calle, vayan a hacer lío. Entonces siento de que el Papa también, aparte de enfocar a una iglesia ya estructurada, se está enfocando en una iglesia joven, en una iglesia joven que considero que desconoce la historia y es por ello que no saben qué Dios seguir, porque a ellos el fachismo, el, el mercado, les pintan nuevos dioses, pero ellos no ven hacia atrás. Muchas veces su visión es hacia adelante, pero no conocen un poquito la historia. Entonces siento de que ahora me vino a mí como a decir, el Papa, el Papa eh, el Monseñor monseñor Romero viene a dar también como otro ícono para los jóvenes y decir, hay mártires en la iglesia que están dando un nuevo rostro entonces siento de que los jóvenes están motivando a través de esto yo veo a la iglesia pero el área donde trabajo es con los jóvenes entonces yo digo los jóvenes también forman parte de esa iglesia y que muchas veces no, de, no saben a qué, a qué dios seguir porque muchas veces desconocen la historia que la peregrinación que la marcha que Alguien hizo un encuentro. El 98% de jóvenes, porque están entusiasmados preparando todo lo son jóvenes, Pero ya están cansados de ir a la iglesia y Francisco le ha abierto un panorama nuevo. Yo creo que si hubiéramos, si hubiéramos elegido un papa, otro, un papa italiano un papa que yo, austríaco, ¿no? yo no sé qué va Bueno, yo creo que podemos Mateo. quedarnos así. Mateo. Ah, Mateo, Mateo. aprovechando bueno, sí, el tiempo carismático. En el Evangelio no, se habla de los espíritus inmundos. No, se habla de los espíritus inmundos. No, no, en el Evangelio, ¿no? Y a veces Jesús lo se expulsa en la sinagoga, que es como la ley, el lugar de la ley. Eh, hoy estamos todos contaminados de estos espíritus inmundos. Aunque hablamos de los grandes, del mercado mundial y tal, pero todos estamos metidos en la cultura esta del mercado y de los en los sistemas, esto mata. ¿Cómo esforzarlos en el corazón y de la mente? como hacer una conversión para el mal? Hacerlo, no comparado, con hechos. Con hechos. Con hechos. Con hechos. Con hechos. Con hechos. Yo creo que tenemos maestros de vida Que regresaron de Creo que estamos en la ¿no? Bueno, yo creo que podemos agradecer. Te quiero un libro sobre Satanás, que... ¿eh? No. Sí, sí. Bueno, eh, vamos a agradecer a, a Franz y a Pablo... Que nos ofrecieron un vino bueno. Eh? Eh, quería recordarles que... Eh, Il prossimo incontro sarà il 14 di maggio.